J Balvin muestra consecuencia al utilizar cadenas muy pesadas en un festival, me parece. Si tú vi que se disfrazó. Ese era la mid-gala. Sí. En la mid-gala. Se le irritó, fue. Esa gente es un un hombre que bonito. no te acostumbra a usar El cantante colombiano Jay Balvin fue una de las luminarias que la noche de este lunes desfiló por la alfombra roja de Miss Gala 2021 y demás de su florecido atuendo que solo dejaba a la vista sus ojos en el cuello llevaba unas pesadas cadenas que lo lastimaron. Balvin compartió una imagen donde se ve su cuello todo enrojecido. Reconoció que eso solo pone una vez al año, se la pone una vez al año, eso de ponerse cadena, eso se pone una vez al año y se cierra. El capítulo, dijo Balvin, antes de mostrar cómo quedó su cuello. El colombiano posó en Jeremy Scott, el diseñador de Moschino, que firmaba su estilismo, que escogió con la ayuda de su inseparable Cita Avalanche. Sí, porque yo no sé cómo sueltas aguantan esos cadenones que pesan, esos ¿eh? medallones que pesan, Mirarle el eso cuello. Fue, porque él no está acostumbrado a usar toda esa joya. Entonces, sí. en ese, Y la Midgala es una alfombra que mayormente tiene temas, se especifica en temblor, el tema ya sea, de los brillos, el tema tiene disfraz el tema rojo, así. Entonces Este tema fue como galáctico, porque todos estos fueron galáctico, con brillo, con piedra, semidesnudo la mayoría. Entonces, él lo dijo que no estaba acostumbrado a usarlas y que quiso, pues, llamar la atención de la amiga. Le mira hasta dónde llegó la llamadera de atención. La llamadera de atención. Y solo yo el vibe el que, el que lo enseña porque hay, yo sé que hay raperos de aquí, de los que usan esos cadenones, que no lo enseña. Pero, pero también, ya hay cadenas que no pesan. Sí, también. Hay cadenas que son de oro. Oye, ya hay cadenas que son de oro y no pesan mucho. Y no pesan mucho. Se ven sí. gordas, pero no pesan. Porque a veces. No, y como la cadena mía también. Que no pesa, cuidado. Tú sabes que tenemos la vuelta. y tiene su vaina, tiene un cuello. Y el reloj. No, y reloj. Reloj. Reloj. reloj. No, ese, ese rolo es de Ricardo. <risa> <¡El caldito>! ¡ Ricardo! Cuidado con el Rolex. No, pues eso es raro. En J, en J Balvin usan muchas mucha prendas. Como él lo dijo, una vez al año usa este atuendo. No está acostumbrado. No, no está acostumbrado. Uh -huh. Tal vez por eso se le gritó también, sí. porque nosotros estamos acostumbrados a usar toda la calamina del mundo. <risa> sí y no se no sin grita. No, Y lo hizo más fue por la temática que tenía la, uh, esa alfombra. La temática uh -huh. de, de, de andar galáctico y llamar mucho la atención. Pero eso es así. Yo y, no, no, no. Y demasiado. es que blanquito, me imagino. Yo eh, es como yo es, rosado. <risa> es como rosado. No, el, el, no el, el, es que blanco, está, como yo. Está, está. ¿Y por qué usted ríe? está más delicadito ¿Eh? ¿Por qué tú te ríe? Es más blanco que nosotros. Y? No, no, más blanco que yo, porque tú eres moreno. Yo soy moreno también. <risa> ¿Eh? No, no, eres no. fuera del Instagram es moreno, porque en el Instagram está él. qué tú eres moreno? Para ti. <risa> Pero tú me preguntaste, te estoy diciendo que tú no eres moreno. <risa> blanco yo no soy. Anda, el tres pues tienes moreno entonces. No, no, no, no. Es que este muchacho es amarillo. Yo soy, o sea, el... yo soy blanco. <risa> es amarillo. Yo tengo unos colores. ¿Cómo darlo ahí? Que fue No, la no, porque si tú entras a Instagram de ella, hasta la boca rosada la tiene en, en el Instagram. No, pues yo tengo la boca. ¿Cómo yo tengo la boca? <risa> bueno, Dile Camila, d cómo que la tiene? ¿Color de piel así, clarita. Rosada. No es rosada. ¿Qué color? La, la, la boca. Es clarito. <risa> no es rosada. La boca no es rosada. Ni mordiéndote <risa> tú la, la de boca. O pues te dije mentira, porque no es rosada. Quizá ahora, porque está un chin, traigan un chin de agua. Que no sé. Señores, también eh, vamos a debatir un temita después de la pausa, que es la intervención de eh, Ciudad Segura. Eh, vamos a ver qué la gente piensa. Con, con llamaditas ahorita para, sí, para que ver. la gente opina Claro que la gente, opine. la gente opine. Estos tigres, el flaco compañía por acciones que andan <ríe> sin papeles. Tú ven paso la rara. Entonces se va a acabar ese show. Eh, no, se va a acabar ese show. Con <ríe> la llamadera llamando a 1 a de la mañana, yo durmiendo. Eh, pues ya, ya a mí me dicen, pero el flaco sí cae preso. No, ya ya Ya, ya no. Ay, piso eso hay que averiguar primero. Si tú me mandes mensajes diciendo por qué no fue por esto y por esto, yo voy y lo busco. Voy y hablo con usted porque no soy policía para buscarlo. Voy y hablo por usted. Vea, yo lo traigo por la mañana. Ese día yo no puedo dormir ahí, que sufre de asma. ¿Eh? No, pero ya soy un caliente. Caso soy a las seis media, y media, está durmiendo. Eso no es que dique No, pues bien. Sí, atento a la, sí, la gente. Te ahorita es una caldita. Para que llamen aquí ahorita, nos llamen con dos segundos. ¿eh? Tienen que llamar <risa> y baje el volumen de la televisión. Claro, también. Porque... Sí. Tú, no, <risa> no quisiste tú traer una Coca-Cola a este programa. Igual <risa> tú vas a regalar de cinco, de cien. No me digas eso, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y retornamos.